Eh, hola amigos y amigas aquí de YouTube GTAN y comentando en un nuevo video tutorial <tose> <tose> Hola amigo amigo de youtube aquí GTAN y se está comentando un nuevo video tutorial de, <risa> de, de cómo asociarse en la cuenta de Paypal desde Fazly Es el subnormal de este de juega Lim, no supo hacerme un saludo el carajo. Sí, eso sí. Bueno, antes que nada, quiero agradecerles por los 560 suscriptores que ya somos. Pues nada. Megalín, déjame mi pendrive ahí y siéntate. O agárralo y siéntate. Muy bien, gracias. Tranquilito en mi casa, yo, tranquilito. <risa> bueno, yo no me salí de aquí, locuto. Muy bien. Bueno, ya en el video anterior me imagino que han visto cómo quedarse la cuenta aquí. Primero que nada, tienen que abrirse la cuenta en PayPal. Después, hace el. Me tomo aquí a la derecha, estoy dejando la miniatura de la del video anterior donde sale. Pues nada, el video anterior. <risa> Ay, juegalín Bueno, este, vamos a. Ay, Dios mío, juegalín tú me estás haciendo interrumpir. Hey, bueno, primero que nada vamos a asociar las cuentas hubo y el fastly con el Paypal. Eh, que no me vaya a cerrar el Paypal porque está mierda. Bueno. <risa> primero que nada tienen que abrirse la cuenta, como ya lo dije. Y después al en login. Y en login vamos a... mama igual. Vale. Van a poner el nombre de Juanito al cachofa Aquí está. A ver. El teclado no me está funcionando. Listo. Le dan. Sí, in. in. Sin in. Pack. Sin in. A la mierda. Sin in. alito. Ah, y después en el Fazly lo mismo. Juanito al cachofa. Login. Oh, oh. Eh, ¿Cuál es el correo? Video. Aquí está. Van a poner correo y la van a dar Login. Ahora sí. La mierda, ahora me bloqueó la cuenta. <risa> me bloqueo la cuenta por tiempo limitado. Bueno, no importa, a ¿vale? tiene que explicarle solamente con el ovo. Y con el ovo es lo mismo que en Fastly, pero lo mismo, pues. Tienen que darle donde está la. Esta parte de aquí donde se sale la cuenta y la dan a settings o profiles que es en Fastly. Después de aquí, ya tienen que darle donde dice Weird Method, o sea, método de pago. Y aquí van a seleccionar PayPal. A la vez seleccionado el PayPal, van a colocar el correo de. de del PayPal. O sea, el correo que usaban por PayPal tienen que usarlo en. en. en OV y en Fastly. Ay Dios mío. Ay Dios mío. El correo electrónico, a ver si me acuerdo. Aquí está. Es el mismo. Van a copiarlo y lo van a. ah, esto lo quito. Y lo van a colocar aquí. Al haberlo colocado la nada Udape. Ah, verdad que hay que poner los nombres. Por ejemplo, hay que poner los nombres reales. Por ejemplo, el mío va a ser Juanito Alcachofa como ya lo conocen. Juanito Alcachofa Este sale gracias a Juegalín. Alcachofa. Años. Adres. Adres. Vamos a darle Udape. ¿Qué es lo que significa Adres? Un segundo, traductor <risa> Translate.com Translate.google.com Adres, que significa dirección Ah, vale, vale Aquí lo que van a poner, por ejemplo, yo puse Country Club Y aquí van a poner eh, Miranda el, el estado Aquí la dirección de su casa y aquí el estado de su casa Y le dan update el, Está listo entonces cada pago que lleguen, van a llegar a Paypal, o sea, automáticamente lo van a enviar a Paypal Eso sí, los pagos no van a hacerse hasta que no tengas una cantidad de dinero específica Lo cual no se sabe porque... Esto a de Lee nunca lo dicen porque son unos mamones Igual que juega Lee Digo y juega Lee Y el Mario que dice que sí, por Dios bueno, el Fastly también es igual que lo UA como ya lo dije, entonces usted le dan Referrals Y aquí tienen esto Este link Es para usted ganar un 20% de lo que sus amigos ganen O sea, si sus amigos gana 20 dólares usted van a ganar el 20% de los 20 dólares Que vamos a sacar cuenta Si tu amigo sacó ganó 20 dólares, ¿Cuánto ganaste tú? A ver Vamos a sacar el ingenio informático que yo tengo aquí A ver el 100% entre 20. Eso es igual a 5. Y el 5 lo multiplicamos por la cantidad que son 20. Después del 20 Este lo restamos. Lo restamos. Pues informática mala, raspada, raspada, raspada. <ríe> no me acuerdo cómo es que se saca el porcentaje. <ríe> Dios mío. Bueno, ustedes van a ganar el 20% y listo. Si su amigo ganó 20$ dólares y ustedes le ganan el 20% Su amigo no va a perder nada y usted van a ganar O sea, eh, él, él gana, tú ganas Y esto aquí es para lo que son las páginas web Por ejemplo, si usted se mete en mi página web Podrán encontrar lo que vendría a ser Ya, vamos a ver que cargue Vamos a quitar la fúchica música Listo Damos ¿Sabe que Voy a poner el link directo eh, ni 60 Arroba y que arroba punto listo así página gta ni 60 .meds .tl. y ese es la ese es el link para lo que se queda antes. voy a quitar la música sin copyright y le damos bienvenido a la página GTA después que le hayan dado ahí puedan encontrar bajando que aquí dice Fazly, eso es lo, lo que ustedes están viendo aquí, que se son las banderas o las banners, que es esta y es esto muy bien, eso es todo. O sea, ya tienen su cuenta PayPal y su cuenta de acortadores de link sincronizadas. Entonces, bueno, aquí voy a dejar el video porque o sea, no hay más nada que hacer. Esto solamente usted tiene que darle donde dice nuevo acortar enlace, usted van a, por ejemplo, poner el enlace de mi página web. Uy. <risa> <risa> Muy bien, aquí vamos a pegarle Y le, la le, le nada esta palomita que está aquí Y, a, y después sale el lina cortado Entonces, o sea, solamente tienen que dárselo a un amigo que se meta ahí Y listo, ya tienen un dinero fácil Saludos a Weg Ay, que a, we, a juega A infinito Un saludo a él bueno y dije infinito Dije infinito Ay Dios mío estoy haciendo un video y me está mandando callar Que desgracia Pues sí, eso es todo Bueno amigo Entonces como ya lo dije Eso es todo Ay, Recuerden visitar mi página web que, que ahí están viendo en pantalla que página GTA punto Este es mi YouTube en la cuenta en Mi canal de YouTube digo que es wwwyoutubecom ah ya me equivoqué youtubecom c slash suscríbete ese es el link de mi canal y mi página de Facebook mi, mi o sea mi página no mi mi perfil de Facebook que es este user slash oficial así como también de pantalla aquí y mi Twitter que es gtanzszz y HD, lo único que me faltó con el HD aquí. Bueno, eso es todo. Mi Instagram, que es el mismo, arroba Y aquí dejo el video de hoy. Saludo a Gabriel Locando. Saludo a Juega al infinito saludos a Tuguito. Que ese coño de madre no me, ya, ya ni me habla. saludos a Soy Leyenda. Saludo a Darkraft Protect. Saludo a VIP. Y ya ah, mucho más. Chao.